El timbre de la escuela ya sonó Las risas ya acabaron, de vuelta a mi situación El camino a casa es solitario, es diario el eco de mis pasos me recuerda mi dolor Esta casa está vacía y eso es lo que más me pesa Tal vez es que a mis padres en mí nunca piensan Creen que no me hacen falta y por eso es que me dejan Aunque no estaría mal que compartiéramos la mesa Pero tal vez sea mejor que escuchar sus discusiones Antes todo aquí eran gritos y golpes Qué torpe cuando no me agreden Me ignoran todo el rato, me harté de ustedes Y ahora yo los tengo hartos Aún así desde hace mucho mucho que te he necesitado Sigo siendo tu hijo aunque me hayas olvidado Mamá, no sé por qué nunca me quisiste Pero aún te amo por todo lo que hiciste Papá, quisiera superarlo pero no lo consigo Es duro verte a la cara y que ignores que aquí sigo Todas las veces que quise acercarme me contuve Porque extraño algo que nunca tuve antes de que tú empieces a opinar Olvida todo y luego ponte en mi lugar Hazlo si me vas a juzgar Las cosas en mi vida no tienen color Crees que es duro y para mí fue Tengo amigos que me ayudan sin saberlo Prefiero no decir nada, es difícil de entenderlo Ya todo me da igual, y vi que llegaste Christian. Así empecé a molestarte, querías integrarte con todo el salón, ya que más da todo Tan solo quería diversión Lo rodeé con mis amigos Y di el primer empujón <risa> Pobre tonto, adoré su expresión Empezamos a seguirlo Cuando acababan las clases Y trató de defenderse Con puños, no con frases Poco importa lo que pase Ya no busco un consuelo Le di el primer puñetazo Sangró y cayó al suelo Lo excluimos a propósito No mostramos piedad y faltó a clases Dicen que por una enfermedad se está haciendo inseguro Pero la verdad es que todo eso a mí me da más seguridad Recientemente lo tomamos y golpeamos Él cayó y yo lo golpeaba en la cara Él falló, creyó que podía defenderse, verse fuerte, mejor suerte Porque nosotros vimos cómo estalló, no yo Ni que es por esto, tú no sabes que es dolor Si te hiere esto, ¿qué harás con algo peor? Yo no quería que fuera tan lejos, solo inició como mi diversión Es que conmigo todos fueron crueles y yo también lo soy Para empezar, antes de que tú empieces a opinar Olvida todo y luego ponte en mi lugar